De YouTube, que menos, no, no, no, no, no, no. Bueno Como verán, traigo de sol, sí Ya sé que esto ilumina demasiado Sí, ya, ya, ya hice un video Para ver cómo graba esta nueva cámara que tengo Aquí está una imagen de esa camarita que ahorita les muestro, miren, chequense clave privada Miren, chequense A ver, mi galería A ver, fotos privadas Este que me tuve de rato Otra, otra Aquí se ven así ustedes. Son marca Garmin. Ahorita está en rojo porque ya está grabando. Y pues. Seguimos con la iluminación. Y pues esto me queda un poco el flash. Que está muy pero porque miren aquí este flash. Uf, así que te queman los ojos. Y pues son nuevos, ¿no? Y pues camarillas pro. Bueno, pues esta cámara la quiero empezar así con un nuevo tío. Pero voy a mirar el sillito challenge ok un poquito de lentes por acá un poquito de lentes por ahí creo que si sí se ve y si no se ve pues ahorita ya lo arreglamos y hablo es el universo tampoco a ver ya ya ya ya ya empejemos con el chillita challenge y pues para mí no sirve el chillita challenge no primero así 1, 2, 3 4 5 que vos sacas Piensa, momento pensativo con Kelp. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Se lo paso por aquí. Cae mal y ya nada no más. diablo Para, para, para. Para, para, La tercera es la mentira, eh. 100% real No fake full hd 4k Loco Loco Loco Loco Bueno, ahora para cometer esto Y ver que no es esto fake pues, Miren, ahora yo me lo voy a poner en la cabeza ¿no? Ya, ya lo traigo aquí en la cabeza Y los ustedes estarán viendo todo lo, Y yo veo Bueno, chicos? Eso ha sido todo por el video Pues ahora no videos. Bye bye